Otra forma que tenemos para generar una, un archivo PDF de salida eh, para impresión o para enviar es configurando áreas de visualización de datos eh, que nos interesa específicamente. En la forma anterior que vimos, generábamos la configuración de una página completa con todos los, eh, los contenidos que incluye cada hoja. En este caso, si a nosotros nos interesa solamente incluir un rango de celdas, podemos seleccionar eh, el área o el rango de celda que nos interesa. Venimos a eh, formato, rango de datos, definir. Entonces nos define un área, una posibilidad de seleccionar. ¿sí? También podemos agregar o quitar eh, celdas o eh, filas y columnas a este, a este rango de datos. ¿sí? Eh, directamente lo que podemos hacer es eh, visualizar nuevamente y cambiar la orientación o modificar algo de eh, nuestra página. ¿sí? En este caso nosotros, si queremos que esta página se muestre, por ejemplo, en forma eh, apaisada, porque el tipo de rango de datos que nos interesa mostrar es, eh, en este caso, hemos tomado, hay una parte que nos ha quedado afuera, fíjense, nos ha, nos ha generado dos hojas, porque el rango que habíamos seleccionado no cabía completamente en una de las, eh, en una de las, eh, del, en un área completa del, de nuestro rango de datos, si venimos a formato rango de datos, podemos editar y podemos cambiar la cantidad de rango de datos que podemos, o podemos agregar o podemos este, eliminar. ¿Sí? Eh, de esta forma generamos nuevamente con la visualización de la vista preliminar, podemos agregar o quitar celdas al eh, rango de datos que hemos seleccionado. Nuevamente podemos generar el PDF si ya lo habíamos configurado previamente podemos generar desde el icono nuestro nuevo archivo PDF sí, en este caso lo voy a llamar con otro nombre eh, rango de datos y se genera en este caso nuestro PDF que eh, toma una porción de, las, de los datos, ya que eh, no cabían eh, lo que habíamos seleccionado. Lo correcto sería que yo modifique los márgenes como en este caso, o genere nuevamente otra forma de seleccionar el rango de datos de manera que todos los datos que genero puedan estar incluidos. Como hemos corregido esto y ahora se va a ver la tabla completa, voy a generar nuevamente el PDF, le voy a pedir que me eh, eh, que me lo reemplace y de esta manera podemos generar el archivo para impresión para cerrar o salir de la vista preliminar del formato de vista preliminar después que hemos configurado varias de las opciones simplemente le damos cerrar ¿sí? como hemos cambiado desde el zoom desde esa, desde esa barra de visualización habíamos perdido de vista eh, nuestra página